Hola. Te presentamos el validador web LADM Call, un producto geoideal para validar la calidad de tus datos en la web. Cuando Mayra ingresa al validador web LADM Call, encontrará instrucciones de uso de la aplicación. También podrá ver algunos datos de interés de validaciones anteriores que haya realizado. El validador web soporta perfiles de usuario y cada perfil tiene acceso a un conjunto diferente de modelos ladm -COL. Por ejemplo, veamos las reglas de calidad que una operadora catastral como Omaira puede ejecutar. Desde el menú Validación, Omaira puede ejecutar reglas de calidad para el modelo de aplicación de levantamiento catastral, en su versión 1.2. Estas reglas han sido acordadas con el gestor catastral correspondiente, que para la mayoría de municipios del país es el IGAC. Ahora veamos las reglas de calidad que puede ejecutar Gabriel, nuestro gestor catastral. Cuando Gabriel ingresa a la aplicación puede observar un tablero de control que muestra un resumen de sus sesiones pasadas. Al dirigirse al menú Validación, siendo gestor catastral, Gabriel puede usar dos modelos ladm Call diferentes. Por un lado, el modelo de levantamiento catastral, y por otro lado, el modelo del reporte de información catastral, RIC. Cada modelo ladm Call tiene sus propias reglas de calidad asociadas. Supongamos que Gabriel va a ejecutar reglas de calidad para datos RIC. Para ello debe seguir estos pasos. Primero, darle un nombre a la tarea de validación. Por ejemplo, validación RIC-CHIA. Seleccionar el archivo XTF o Yopackage que contiene los datos RIC a validar. Elegir las reglas de calidad de interés. Y por último, definir una tolerancia en milímetros para validaciones espaciales. Ahora se puede iniciar la validación. La tarea de validación queda registrada, y tan pronto sea terminada, Gabriel recibirá los resultados de la validación directamente en su correo electrónico. Desde allí, Gabriel podrá acceder y observar el reporte en PDF de la validación de las reglas de calidad de sus datos. Y para facilitar su corrección, incluso tendrá acceso a una base de datos con los errores encontrados. Muy pronto el validador web LADM-COL estará disponible. Contáctanos a info .co si quieres conocer más detalles. Hasta pronto.